Arriba, preciosa. Arriba, preciosa. Arriba, preciosa! No más ronquidos, Pepi. Mm. La Pepi madrugadora atrapa la lombriz. Oh. <risa> Pepi, guarda agua para los peces. Oh. A pesar de ser despertada de mi sueño y apresurada durante mi rutina de belleza matutina, logré acomodar mi cabello perfectamente. ¡Pepi, tienes que comer algo de desayuno! ¡Ah! Lo siento, mamá, no tengo tiempo. Si no comes ahora, tendrás hambre en la escuela, no ¡Ay! podrás concentrarte, reprobarás y terminarás trabajando como limpiador en el teatro de Hazelnut. Pepper and Pearson, ¿vas a salir de esta casa sin tu casco? Solo por esta vez, mamá. Es que acomodé mi cabello. Es mejor ser despeinada por un casco que por un autobús. Créeme, Pepi Solo hago lo que es mejor para ti. Vidiota, Si te enfadó tanto, ¿por qué sigues usando el casco? En cuestión de segundos, mi mejor peinado fue salvajemente transformado en peinado casco por esa mujer. No soporto mirarlo. Esa mujer, como groseramente te refieres a tu madre, solo estaba intentando hacer lo mejor para ti. ¡Ay! ¡Nikki, hablas como ella! ¡Lo mejor para mí! En ese momento lo mejor para mí era mi cabello y me enferma que me digan lo que tengo que hacer y cuándo hacerlo. De algún modo le demostraré a mamá que puedo cuidarme yo sola a mi modo. No, no es que intente decirte cómo jugar, pero ¿no tienes que presionar el botón blanco hasta estar encima del objetivo? ¡Genial! ¡Un juego de pendientes de la joyería Claridad de Clarence! Pero no tenemos perforaciones. ¡Ah! No. lo ¡Esto es una señal! Voy a hacer que me perforen las orejas y nadie va a decirme cómo, cuándo o dónde. Será una decisión completa y absolutamente mía. ¿Me perforan los lóbulos o la oreja superior? Ah. No. ¡Oye! Sin el consejo del botón blanco aún estarías buscando una señal. ¡Uno de esos pendientes es mío! pasa cuando estornudas <susurra> ser cierto! Perforar tu oreja superior es literal y metafóricamente un doloroso grito de atención. ¡Yo no busco atención! Perforar mi oreja superior es algo que puedo hacer en lo que mamá no tiene opción. Yo entregaría secretos de gobierno antes de dejar que perforaran mis orejas. Uh, no es que tenga... porque no tengo. ¿No es así? ¡Niki, niki, niki, niki! ¡No puedes vivir la vida temiendo un poco de dolor! ¡Ahora, a un lado! ¡Mamá será perforada! ¡Igual que papá! En mi tienda, no. ¿Qué? Ya oyeron al hombre gruñón perforado. ¡Vámonos! Si no tienen 18 años, necesitan el permiso de sus no. padres. ¿En verdad no creerás que tu mamá te autorizará, verdad? Mamá me ha dicho que no muchas veces, pero cuando termine de presentar mi caso, me suplicará que perfore mi oreja. Biblioteca. ¡Hasta Cleopatra tenía la oreja perforada! Mamá no podrá decir que no a una joya con semejante significado histórico. ¿Pensaste en el riesgo de una seria infección de sangre? La red dice que perforar la oreja constituye la forma más aceptable socialmente de perforar el cuerpo en los países industrializados. Ahora, ¿la perforación de una oreja sería aceptable si en verdad existiera un problema? Oye, Sketch, estaba pensando en perforar mi oreja superior. ¿Y duele? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! No. He registrado la biblioteca y la red e hice gráficos y cuadros de presentación a color describiendo el proceso de perforado. No hay forma de que pueda decir que... ¡No! Pero mamá, así es como se hace la perforación en estos días. Pepi, perforar el cartílago de tu oreja parece peligroso y algo bárbaro. Ay, posibilidades de infección, pérdida de oreja o peor. Lo siento, no firmaré este permiso. Pero mamá... Pepi, confía en mí. No querrás terminar pareciéndote a Van Gogh. Oh. ¿Pero cómo pudo decir que no al gráfico? Nunca voy a poder hacer lo que yo quiero. Lo siento, pero solo está haciendo su trabajo como madre. Supuesto que la madre de Cleopatra nunca dijo no a los gráficos. Es un pobre consuelo, pero si no conseguiste la firma, dudo que Milo la consiga. ¡Tengo el permiso! Ah. Mi padrastro lo firmó. Quiere que piense que es genial. No sé si perforar partes del cuerpo es el mejor modo de abrir las líneas de comunicación, padre hijo, pero... Hola. Ha llamado a Chuck Pearson del dirigible Buena Semana. Si es Pepperan, presiona 1. Si es Joe de Helio Esquelio, presiona 2. Para una lista de apariciones del dirigible programadas en su zona, presione 3. Para usar el dirigible... Pepperan, lo siento, pero no firmaré la autorización. ¿No? ¿Oh? ¿Lo llamaste para advertirle? Bueno, creo que me levanté antes y te gané la lombriz. ¿No confías en mí? Sí, confío en ti. Te voy a dejar que perfores tus orejas. Cada vez que quiero... ¿Qué dijiste? Puedes perforar tus orejas cuando quieras, a los 13 años. ¿13 años? ¡Es toda una vida! ¡Quiero perforarlas ahora! Pepe, esta es una decisión seria y no quiero que la tomes con rapidez. Sin verdad quieres hacerlo, aún querrás a los 13 años. ¿Por qué siempre tengo que esperar? Porque si no te hubiera hecho esperar, mi ático estaría lleno de artículos de pesca... ¡Tenía nueve años! ...una máquina de karaoke... A 10! ¡Y no debes olvidar los clásicos! ¡Y un campo de golf astral! ¡Ay, pero eso fue hace dos meses! ¡Ya se me pasó la fase de Tiger Woods! ¡Aunque me sigue pareciendo atractivo! Peperán, es mi última palabra sobre el tema. Ahora, redacté un acuerdo. Si aún quieres perforar tu oreja superior a los 13 años y aceptas mantener un régimen diario detallado antibacterial, acepto permitírtelo. Mus, los camarones estarán listos en un momento! <ríe> Muy bien, tienes la firma, pero está en el papel equivocado. Oye, ¿has oído de los trazos? Puedes falsificar la firma de mamá en el permiso. Ella entenderá cuando vea lo genial que te ves. Además, solo perforarás una oreja. Aun si algo sale mal, te queda la otra. ¡Ah! Si falsificas la firma, traicionará su confianza. ¡No lo hagas! Mamá solo está haciendo lo mejor para ti. ¡Mejor para mí! Si alguien sabe lo que es mejor para mí, ¡soy yo! ¡Ay, oh, lindo gatito! Oh, oh, oh. Pepi, esto es falsificar, es malo, por no decir ilegal. Y yo no hago mi L tan redonda. Dije no y es definitivo. Bien, creo que es todo. Sí. Puedo creer que falsificaras la firma de tu madre. Sí, tardé mucho en hacer bien la L. Uh, tardaré unos minutos. Tengo un cliente listo esperándome en el sillón. ¡Pueden huir! ¡Corran! Mm, mm, mm, ¡Ni siquiera los ah, ah, pienses! Ah, ah, Muy bien. Esterilicé el perforador de lóbulos y está listo para bailar. ¿Quién sigue? Uh, es una buena idea. ¿Por qué no sujeta el pendiente a mi oreja durante una semana para acostumbrarme al peso? ¡Vamos! No hay nada que temer. Esto es lo que siempre has querido, ¿no? Al fin tienes el control. Y si el dolor te mata, iremos a casa y dormirás una larga fiesta. ¡Levántate, preciosa! Santo Fossi! ¡Dormí toda la noche! Oh, oh. Madrugaste. ¿Qué? ¿Y mamá? ¿Por qué no me despertó? Nunca debiste hacer a un lado tu casco de patinar. Todos esos autobuses en verdad confundieron tu cabeza. ¡Ah, ah! ¿Recuerdas nuestro trato? Mientras empiezas a traer dinero de tu trabajo de afanadora, tienes que comprar tus propios alimentos. Mus, no sé qué estás diciendo! ¿Ahora podrías ir a arreglar la ducha? Tengo que ir a la escuela. Pero dejaste la escuela hace seis semanas. Usaste toda el agua intentando ahogar tus penas con duchas calientes. ¿Qué dices? ¿Dónde estás? ¿Ah? Macho grande cuando le demostraste que ya no la necesitabas, ¿recuerdas? El día que perforaste tu oreja, acaba de enviar otra postal. Creo que fallaste manteniendo un régimen diario detallado antibacterial. ¡No quiero un pendiente! ¡Quiero a mi mamá! Falsifique la firma, envíeme a la cárcel, pero no me haga trabajar en el teatro de Hazelnut. Ya, ya. Por cierto, los falsificadores no van a prisión. Trabajan en el cielo del perro de maíz. Oh. ¿Has visto a Pepperan? Creo que fue a perforarse la oreja. Oh. Pepperan Pearson, teníamos oh. un trato. ¿No oh. perforaste tu oreja? Claro que no, tenemos un trato para el próximo año. ¿Sí? ¡Lo tenemos! Además, solo haces lo que es mejor para mí. Nunca has estado en macho grande, ¿verdad? Milo, ¿tú tampoco perforaste tus orejas? ¡Es que alguien acaparó los pendientes! No sé qué me pasó. Estaba esa pistola perforadora, la cobra y el olor a desinfectante, y entonces decidí aventurarme. Así que corrí a la farmacia y compré un algodón esterilizado y me cercioré de que los pendientes fueran de un acero al que no fuera alérgica y mi madre me envió el permiso por fax. ¡Nunca me sentí tan realizada!